Abogado y qué fue lo que pasó nos pueden narrar para los micrófonos de Radio Sonora y qué bueno gracias a Dios que fue localizado con vida abogado muchas gracias a toda la eh, audiencia de Emisoras Unidas y a... de Radio Sonora abogado Radio Sonora Radio Sonora eh, perdón y a todo el pueblo de Guatemala por estar pendiente de personas resulta que eh, venía